Tengo la culpa de nada, que tienes te la boca tú nada. Sé que la envidia es muy mala, sé que tú en verdad me quieres, aunque por detrás tú me apuñalas y un día me vendrás como si nada. Y olvidaré lo que me hiciste porque te llevo en el alma. Tu nombre siempre guardado, por si algún día me llama. Pero no llega ese bien y mayor. Buena, ya no busco su perdón porque ya sé que no es sincera, me fumo me seda como si no hubiera un mañana y que me dice a mí que no me está matando, que no entiende que me sigue preguntando, que no ve que me hace daño y solo me hace daño. Me cuesta tanto escucharla, me cuesta ver que se apaga, me cuesta ver que no se y que no piense en mi No quiero arrepentirme y otra vez vuelvo con ella A Ver que no te caso que no piense en mi mirada Que llora solo por ella Que vive solo por ella Que no quiero arrepentirme y otra vez vuelvo con ella Cuanto más yo tengo que aguantar Que tú me hagas yo No tengo la culpa de nada que tienes te la boca tú nada bebé. Si te la envidia muy mala Sé que tú en verdad me quieres Aunque por detrás tú me apuñalas Y un día me vendrás como si nada porque te llevo en el alma tu nombre siempre guardado por si algún día me llama. pero no llegaste bien y yo quiero que te vayas porque el amor también duele porque el amor también mata porque quiero que me quieran que yo